Aprendí que si alguien te ama, te lo demuestra. Todos queremos una relación sana en donde recibamos apoyo incondicional de la persona que amamos. Sin embargo, no siempre sucede de esta forma. Muchos son los que ahora se encuentran sufriendo por la indiferencia de su pareja y de los malos tratos que reciben de ellos. Si esta es tu situación, no esperes a que rompa por completo tu corazón para alejarte de ese sufrimiento. Recuerda que quien te ama te acepta tal como eres, no te juzga ni te señala, al contrario vive en tu presente y sueña contigo en el futuro sin cambiarte. No trates de cambiar para recibir su aprobación, sí, podemos cambiar algunas de nuestras actitudes que no consideremos saludables, pero no llegar al límite de cambiar nuestra personalidad o hacer cosas que no queremos para obtener una pizca de aprecio. En el mundo existen millones de personas que pueden sentirse atraídos por ti. Pero no por eso puedes asegurar que van a darte el respeto que necesitas. Aprende a amar a quien te da su tiempo y no solo ilusiones. Al hacer esta pequeña selección te darás cuenta de que no todos tienen la madurez que tú necesitas. Es por eso que es importante que antes de dar cualquier paso, te asegures de que se encuentren en la misma página y que compartan la misma madurez emocional que tú. Quien te ama no te ofrece el tiempo que le sobra, sino que saca tiempo de donde no lo hay para dártelo. Las excusas son una de las señales que nos indican que no somos importantes en la vida de una persona. Es decir, si tu enamorado siempre te dice que no tiene tiempo para una cita, llega tarde a sus encuentros o solo le presta atención a su celular cuando está compartiendo un momento íntimo contigo, es una señal de que no está tan enamorado de ti como dice. Una persona enamorada busca siempre la manera para ver a su amor, no importa en dónde esté, siempre le hará saber lo bien que lo hace sentir y le demostrará con acciones que en verdad lo quiere en su vida. El amor nos vuelve detallistas, los detalles no siempre son materiales, siempre preocuparse por la salud del otro, felicitarlo por sus logros y acompañarlo a realizar sus metas o proyectos. Puedes darte cuenta de que no quieren comprometerse contigo cuando no ves ninguna de esas señales, Muchos son los que se sienten culpables e insuficientes porque les han entregado su corazón a alguien que no lo supo valorar, pero es hora de dejar de sentirse mal por eso. Tú eres único e irrepetible. Muchos son los que quisieran conocerte y tenerte en sus vidas. Que alguien no te valorara no significa que debes hacer el amor a un lado. Al contrario, ama siempre con la misma intensidad pero a las personas que realmente lo merezcan. El amor es una montaña rusa que tiene altas y bajas. Algunas veces podemos ser los más felices del mundo o sentirnos tristes, hundidos en un mar de desgracia. Pero no debes preocuparte por eso, porque eres tú el que decides si seguir suplicando cariño. o no. Algunas mujeres no se dan cuenta de que un hombre les está haciendo daño. Muchas son las que se dejan manipular para complacer al que creen que es el amor de sus vidas. Si eres tú la que está pasando por esta situación, ya date cuenta de que quien te quiere cambiar en realidad no te ama. Cuando no te apoyan en tus proyectos o piensan que son ridículos y no los podrás lograr, es una falta de cariño tan grande que puede llegar a hacer que caigas en una depresión muy fuerte, al pensar que no eres suficiente para hacer lo que realmente te gusta. Aleja de tu vida esas malas actitudes y empieza a amarte a ti misma. Si tú no te amas, nadie más lo hará porque seguirá siendo sumisa a los pensamientos de otros y cambiará solo por agradecerles. Sé tú misma en todo momento, la autenticidad es algo atractivo que muchos deberían poner en práctica. Esto aplica igualmente para los hombres, ellos siempre buscan un apoyo para seguir cumpliendo cada una de sus metas, y aunque muchas veces puedan parecer rudos o que no les importa esto, ellos necesitan a alguien estable para hacerlas realidad. No debes dejar de mostrarte sensible o hacer cosas que muchos piensan que los hombres no deben hacer. Demuestra que eres diferente y que estás dispuesto a darlo todo por la persona que amas. Saber si alguien te ama no es tarea complicada aunque muchos piensen que lo es. Los detalles sencillos como que te presten atención cuando hablas, que te apoyen, que te demuestren empatía y que busquen un tiempo para pasar tiempo contigo, son señales que te indican que la persona con la que estás compartiendo una relación, vale la pena. Si ya has pasado por varias decepciones amorosas, es momento de que te tomes un tiempo y, y pienses en las cosas que permitiste en esa relación pasada. No te cohibas en conocer a gente nueva, no todas las personas querrán hacerte daño, tú sigue tu vida normal y aprende de las malas experiencias, aunque no lo creas, eso puede hacernos más fuertes y más precavidos al momento de encontrar una pareja. Elige a la persona adecuada, a esa que no te vea como un juego, que te haga sentir parte de su vida, que tenga ganas de vivir nuevas experiencias contigo y que te haga saber en todo momento que eres importante. Las relaciones amorosas no deben hacerte sentir inseguro en cuanto a tu personalidad se refiere. Ama a quien te demuestre que no quiere cambiar nada de ti, a quien te apoye en lo que quieras lograr y a aquel que te acompañe en los momentos malos. Esos son los amores que en verdad valen la pena tener Y que no debemos dejar ir nunca Gracias Marco Y sí, aprendí que si alguien te ama te lo demuestra Ferviente y fervorosamente Todos queremos esa relación sana Donde nos damos apoyo incondicional lo recibimos de la persona que amamos no siempre sucede de esa forma realmente muchas personas piensan que no nacen para amar o ser amados cada quien ama a su manera cada quien define eh, ese cariño o ese amor que tienen con el resto de personas a su manera personalmente hablando yo pienso que la atención es lo principal y primordial. Sobre todo el bienestar también. Es una, digamos, una forma de amar. Dirás por qué. Si el bienestar puede conseguirse de muchas maneras. Y es que si tú estás con una persona con la cual sientes paz, sientes tranquilidad, no te busca problemas para tu vida en personal, ve es una persona ideal para ti. La persona que no busca traerte conflictos sino al contrario resolverlos junto a ti ser un apoyo qué bonito es sentirse apoyado qué bonito es sentirse tranquilo con una persona a la que decimos amamos realmente por lo menos eso es lo que pienso yo ese es mi punto de vista con respecto a esto la verdad no sé tú pero para mí esto del amor es bastante confuso Muchos nos conformamos con poco, otros nos conformamos con bastante. Pero todo depende de cómo quieras ver tú el amor o cómo te pretendas sentir. La vida te da sorpresas siempre y a veces nosotros tomamos ciertos patrones de vida con tal y que nuestra vida sea perfecta cuando realmente no estamos ni cerca de que esto suceda. Yo la verdad siempre soy partidario De amar incondicionalmente, actuar bien Y que todo el resto de cosas van a venir por añadidura Y es que es lo más real, lo más sensato que puedes hacer O debes hacer No pretendo que... No pretendo decirte acá Oye, por favor, eh, eh, no actúes así o hazlo así o asado No Tienes que ser feliz, tienes que estar tranquilo Y buscar... Esa cosa que tanto bienestar te dé o, o tanta tranquilidad sientas cuando estés accionando de una manera u otra. Es así amigos. Quien te ama te acepta tal y cual y como eres también. No te juzga ni busca cambiarte. No te señala. Vive el presente contigo, sueña contigo en el futuro y no te piensa cambiar. Muchas veces se comete el error de juzgar a una persona que tenemos a nuestro lado hasta por su forma de vestir. Cuando no nos damos cuenta o no nos aclaramos que nosotros empezamos a llevar esa actitud o digamos empezamos a buscar a esa persona por algo. Entonces nunca nos tuvo que haber gustado realmente. No pretendas buscar o conseguir a alguien perfecto porque ni tú lo eres ni yo lo soy. Busca a alguien capaz de quererte y con bonitos sentimientos. Que te demuestre a diario lo mucho que te quiere, lo mucho que te aprecia, lo feliz que te hace. Yo soy Ricardo Niño y yo me despido. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.